En el video anterior vimos cómo crear un archivo y este es el primer archivo que vamos a utilizar para empezar a trabajar con nuestro proyecto. Voy a dejar un primer mensaje, que es para qué sirve este proyecto. Entonces vamos a decir que este programa calcula los ahorros necesarios para pensionarme joven. Listo. no una exclamación porque estoy muy emocionado de poder lograr eso. Muy pocas personas logran pensionarse. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros pensionarnos. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable. Y esta variable van a ser los gastos mensuales. Y yo voy a decir que, por ejemplo, aproximadamente los gastos son $1,250. Esto simplemente es un ejemplo. Gastos raya ISOM M, va a valer 1250. Para Python estamos diciendo que guarde en una caja un valor que es de 1250. Y esta variable, yo puedo imprimirla y puedo decirle, bueno, ¿cuántos son los gastos? Por ejemplo, si yo en este momento corro este archivo, no va a suceder nada. ¿Por qué no me muestra gastos? Porque yo no le he dicho a Python que me muestre cuántos son los gastos. Vamos a decirle a Python que me diga cuánto son los gastos en este momento. Vamos a usar de nuevo la función print. La función print es la que nos va a permitir mostrar cosas acá en el shell. Entonces lo vamos a correr. Y nos dice 1250. Listo. Hay diferentes tipos de variables en Python. Esto que tenemos acá es un entero. Y los enteros los llamamos en Python. Fíjense que esto se resalta de color morado porque eso es otra función que vamos a ver más adelante. Por ahora sabemos que 1250 es un entero y ese entero está guardado en gasto M. Yo quiero ahora. A ver cuántos son los gastos anuales. Entonces. Voy a coger la variable que ya tengo creada, que son los gastos mensuales. Y este símbolo de asterisco es el símbolo de asterisco. Es con el símbolo de multiplicación en Python. Y le voy a multiplicar por 12. Ahora quiero saber cuántos son los gastos mensuales. Si mis gastos, son mis gastos anuales. Y mis gastos mensuales son $1.250. Y voy a correr mi código. Listo. Si mensualmente me gasto un 1.250.000 un o 1.250 pesos, lo que sea, y lo multiplico por 12, al año me voy a gastar mil. Fíjense que esta variable no necesariamente puedo poner gastos. Puedo decir que esta variable es x. Y x es igual a 1.250. Y después que es igual a X por 12. eso es mucho más fácil de escribir y esto lo entiende Python. Pero mi recomendación es cuando leemos nombres a las variables, primero que todo, las variables tienen que empezar con una letra y dos, tienen que ser variables que nosotros entendamos. Porque la idea es que Python nos ahorre trabajo, nos facilite la vida. Entonces, Python nos va a guardar la información de gastos mensuales. Entonces, cuando yo termine de escribir un código mucho más largo que esto, no me voy a acordar exactamente cuál qué era la variable X y cuál era la Y. No me acuerdo si X era los gastos mensuales o si eran los gastos anuales. Por eso, mi recomendación es escriban variables o denle nombres a las variables que sean fáciles de recordar o fáciles de entender para nosotros. Nosotros vamos a leer después este código y tenemos que entender. Por eso el código tiene que ser fácil de entender para nosotros. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Si nosotros tenemos los gastos mensuales y los multiplicamos por el año, resulta que cuando uno hace una inversión, en promedio la tasa de retorno o la tasa de, de rendimiento, o sea, lo que nos devuelven lo, los bancos o los fondos de inversión cuando nosotros invertimos dinero es de aproximadamente el 4%. Entonces, necesitamos tener una inversión que va a ser nuestros gastos anuales dividido, vamos a usar este símbolo, dividido 0.04. ¿Por qué 0.04? Esto sale de aproximadamente unos, pues la tasa de inversión del 4%, pero no se preocupen en este momento qué significa ese 0.04% realmente lo que nosotros en este momento nos interesa o queremos saber es cuánto tenemos que tener ahorrado o invertido para que cuando invertamos nuestro dinero nos dé lo suficiente o nos dé un retorno suficiente para poder vivir de nuestros ahorros más adelante podemos ver de dónde sale ese 0.04 digamos que en este momento no es lo que queremos aprender el día de hoy queremos es aprender a crear variables y a permitir que Python nos ayude a coger este conocimiento y automatizarlo. es decir Vamos a dejar que Python se encargue de hacer todo el trabajo. Entonces, ya no quiero imprimir los gastos, quiero saber cuánto es la inversión necesaria. Entonces, vuelvo a correr en un, mi código y lo primero que va a salir es este mensaje acá. Este programa calcula los ahorros necesarios para pensionarme joven. Y esta es la primera línea que vemos. Y ahora vemos que inversión ya no es un número entero, sino es un decimal a lo cual vamos a llamar un float. Los float, y fíjense que otra vez aparecen en morado, los float son básicamente números que tienen decimales. Los int, o los números enteros, son los números que no tienen decimales, es decir, que son números enteros. Fácil de recordar. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Si sí, mis gastos mensuales son 1.250, yo multiplico eso por 12 y después lo divido por 0.04, me da la cantidad necesaria que debo invertir para poder pensionarme joven. Esto lo vamos a adaptar en el siguiente video a un problema mucho más realista, pero hasta, la, hasta el video de hoy, ustedes lo que tienen que entender son, ¿qué es un entero? ¿Qué es un decimal? ¿Qué es un int y qué es un float? ¿Qué es una variable? ¿Y cuáles son las buenas prácticas para crear variables? Recuerden que las variables tienen que ser creadas, variables que yo pueda entender fácilmente. No que el computador entienda fácilmente, sino que yo entienda fácilmente. Y en este momento vimos las operaciones que se pueden hacer. Fíjense que acá utilizamos una variable para encontrar los gastos anuales. Es decir, que solamente al cambiar esta, no me toca volver a cambiar esta variable de acá, porque ya estuvo guardada acá. Si yo cambio esto a 2,500, digamos que mis gastos se duplicaron, yo solamente debo correr el código y Python se encarga de hacer todo el trabajo. Entonces, hoy vimos que al guardar información en las variables, el computador se encarga de hacer todo el trabajo pesado. Y yo solamente me encargo de pensar qué es lo necesario, que necesito para poder pensionar a un joven.